Nosotros debemos de tomar en cuenta lo que es siempre la sanidad antes, durante y después de una cirugía menor. Eh, el área tiene que estar limpia, debemos de seleccionar un cerdo que se encuentre estable y esté saludable para no tener problemas posteriormente. Tenemos que hacer uso de lo que son guantes, para la parte de la protección de salud del operario, también lo que pueden ser lentes por cualquier zapicadura de alguna gota de sangre, de igual manera para protección, lo que son hojas de bisturín, también cicatrizantes, vitaminas, antibióticos de amplio espectro, yodo como desinfectante, para poder iniciar lo que es eh, la cirugía menor. Se debe de colocar al cerdito en una posición que esté él tranquila. Si se castran cerditos que son menores de 20 días, se puede hacer sola perfectamente porque los cerdos no tienen demasiada fuerza. Pero si ya son cerdos, con una edad mayor y con mayor peso es necesario tener una persona que nos ayude a sujetar al animal. Vamos a diluir lo que es yodo con agua en una pana. Esto es para realizar la desinfección de lo que es la parte externa donde están los testículos, que es el escroto. Seguidamente vamos a realizar lo que son cortes longitudinales, uno en cada testículo, para nosotros exponerlo. El tamaño de esa herida puede ser de 2 a 3 centímetros, no es demasiado grande. Nosotros sostenemos lo que es el testículo con el dedo pulgar, hacemos la incisión, apretamos hasta que sale el testículo, lo tomamos con la mano y nosotros en este caso podemos hacer ya sea la técnica de torsión, podemos hacer uso también de lo que es hilo de sutura absorbible o realizar un nudo con el mismo cordón del cerdo, esto para prevenir lo que pueden ser hemorragias futuras. Luego nosotros vamos a aplicar lo que es un cicatrizante, el cual puede tener repelentes para insectos también, y una dosis de antibiótico de amplio espectro y vitaminas para que ayuden al cerdito a recuperarse más fácilmente. Luego de tener preparado todos los instrumentos a utilizar, el veterinario o porcicultor realiza la técnica de cirugía menor. Hacemos este lado. ¿eh? Hacemos la incisión. Un corte bastante corto ahí para no enseñarlo mucho, llamo el testículo, quitamos la, el conducto seminal y el otro conducto, ya lo tenemos fuera, uno bajamos acá, el segundo como les digo cada quien tiene su técnicos a mí me ha funcionado excelente esto. Jamás se me ha muerto un cerdito, ni grande ni pequeño, de los que yo he castrado. Gracias a Dios, pues, todos han sobrevivido, pues he tenido buena, buenos resultados en su desarrollo. ya la. Ahora, procedemos a. Aplicar el cicatrizante Y este es Ya está Tranquilo. Vamos a tomar el otro